Ah, uh, dice: Estoy aquí presente. La cata viene en tu vida porque fumo como un gran. Los cumpliré, pero ahora los escribo en el cuate. Escribo mis rolas en el cuaderno de la prepa. La pasta para los filtros, o si sacan pa las venas una guama y ahí queda tanto que a veces ni te acuerdas. Pero la bandita sabe bien que eso no se cuenta. Unos gallos, unos bonkazos y sale la rolita. Suena bueno que esta rola le gusta hasta tu abuelita. Haciendo versos de filósofo, pero atizado. Escribo cosas de mi vida en textos sintetizados. ¿Qué estás pensando? Que ¿Qué más doy? Estoy rompiendo fundillos con todo mi convoy Ahorita grabando en la casa de Cholo y cost en producción Pero pronto estaremos con en un Rolls Royce Hoy un fumadero para irme de viaje Pero aún no es de hongos, para eso tendré que esperarme Una semana, pero no hay pedo Una semana para darme el puto viaje de mis sueños Esta vez dije que...